¡Silencio! Eh, una cosa Cuanto más separados estéis, mejor, ¿eh? ¿eh? Lo digo porque... No, los de aquí estáis bien Digo porque allí queda espacio Luego podéis ir un poco más para allá, ¿vale? Ahí Lo digo porque en el centro están un poco apiñados Aquí donde está Paula, donde está Carmen Quizás están un poco juntos ¿Vale? Bien eh, no le deis ventaja, al contrario En la línea central La planta de los pies La línea central es la del medio del campo O sea, la negra gorda La negra gorda Ahí Ahí, muy bien Se os ve ordenadito y precioso Muy bien, así todos los días Eh, quieto eh, típico juego ...de velocidad... ...en el que traba, eh, se va a trabajar velocidad... Eh, ...tiempo de reacción... ...pero vamos a, tra a trabajar también más cosas... ...incluso vamos a trabajar también... ...algunos no llegarán a trabajar... ...pero en general también vamos a, a hacer cosas... ...trabajando con la cabeza... cosas cognitivas ...fácil... ...par, impar... ...los de aquí... ...son pares... ...este lado pares. Darío, tú eres impar y tu lado son impares entonces decimos, si yo digo par o un número par los pares pillan a los impares ¿vale? si yo digo impar o un número impar, los impares pillan a los pares y hay que ir corriendo hasta la línea de fondo de baloncesto, que en este lado está marcada con los carritos de, de baloncesto, de balones de baloncesto, y en aquel lado están marcados con unos conos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es muy fácil. Yo digo un número par, o digo, por ejemplo, par o impar, y va y corréis. ¿De acuerdo? ¿Preparados? Ya todas las demás veces va a ser mucho más rápido. Y quiero que volváis rápido. Quiero que volváis rápido y cuando volváis os vais a sentar espalda con espalda. ¿De acuerdo? ¡PAR! que se han ido corriendo para el otro lado vaya estamos empezando eh, aquellos cuatro he dicho que nos pongamos espalda con espalda ¿vale? bien ahora mirad en este caso no hay que coger al compañero del pantalón ni del pelo ni tirarle pellizcos ¿vale? es que es un caso que se da mucho solamente cuando estáis levantados es cuando podéis pillarlo, ¿de acuerdo? antes no, exacto ni tenerlo ya pillado cogiéndole el pantalón que alguno puede aquí estamos grabando, ¿eh? 5 <risa> <Cinco. risa> todo venga bien ahora eh, habéis visto lo bonito que están puestos los conos y las picas eso lo vamos a utilizar de marcador significa que cuando eh, uno de la pareja gane pues se acerca a su línea de fondo y así le es más fácil lo entendéis? Sí y entonces los dos juntos van por pareja y se alinean en función de los dos de los dos conos, los dos cosas que hay hacia la izquierda o hacia la derecha ¿lo entendéis? bien por allí por el fondo ¿lo entendéis? bien pues ahora vamos ahora vamos a poner eh, vamos a poner también otro tipo de vamos a ir siguiendo acumulando ...tipos de señales... ...para que vosotros estéis atentos... ...a los diferentes tipos de señales... ...entonces cuando yo... ...silbe... ...sería impar... ...y cuando yo dé una palmada... ...sería par... ...entendido... ...entendido... ...palmada, par... ...los pares tendrían que pillar a los impares... ...si silbo... Si silbo, si yo silbo, impar. Los impares pillan a los pares. ¿Entendido? Sí. Venga. puede estar en el centro. Tenéis que estar o en un lado o en otro. Si ¿Sí hay alguien... Sara, en el centro no podéis estar. Alguien habrá ganado. Exacto. Paula. Con el cono ¿Eh? lo habéis entendido ya, ¿no? bien lo entendéis, ¿no? bien eh, así podemos hacer un marcador con vosotros mismos para luego trasladarlo allí y os dais cuenta que tenéis aquí por ahora parece que están ganando los pares porque tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí 1, 2, 3, 4, 5, 9 puntos contra 5. Luego, es un poco más complejo porque se irán sumando puntos, que será si uno avanza más, otro punto, otro punto, otro punto. Cuando llegue a 5, que es la línea de fondo, se sube al marcador y volvemos al centro. Pero ya has subido para tu equipo 5 puntos. ¿Entendido? Bien, lo mismo para los del otro lado. Entonces ahora hemos dicho que tenemos par, impar, silbido, palmada... Ah, yo sé que os gusta, esto es una cosa que os divierte mucho, que son las operaciones matemáticas. Entonces, cualquier operación matemática tenemos que ver si el resultado es par o impar. ¿De acuerdo? Raíz cuadrada de 16. O cuando estáis muy juntos, tener un poco de cuidado, no vaya que os oh, no sé, os saludéis con cariño y velocidad. ¿Vale? Eh, bueno, ya hemos dicho. Pala, ay, se me ha olvidado. Eh, palabra. Eh, por igualar que no sea solamente la gente de ciencias, de letras y esto. Cuando digamos una palabra tenéis que contar una palabra diferente a las que son palabras de estas que hemos dicho, lo de par, impar y eso, pues lo que tenéis que hacer es contar las sílabas. Y entonces, eh, contar las sílabas, Darío. Darío, yo por ejemplo digo, vamos a suponer que digo al muñeca. No, no, era ejemplo, era ejemplo, era ejemplo. ¿Cuánto tendría? Cuatro. Cuatro. Luego ya hay otras palabras de hiato y distongo y todo eso que... Creo que vamos a poner para ver cómo, cómo está vuestra mente. Pero de todas formas vamos a dejarlo fácil porque vamos a decir... ¡Cinco! Cinco. Paula, si digo número es número, impar. Eh, todo, todo es acumulativo. Cinco tiene dos sílabas, pero no va por sílabas. Cinco es un número. Operación matemática. ¿Qué, qué, qué, Carmen, que no te he entendido bien? Carmen, Carmen, qué palabra... No, perdón, eh, la, el bonilla. ¿Cómo es bonilla de nombre? Marta, perdona, Marta, ¿cómo has dicho la palabra esa que no entendió la que queríamos que te le.? Eh? No, ah, vale, no, no otra, es que había había otra que había entendido que yo creo que era de dos sílabas. Ah, Marta, es que había entendido otra palabra de dos sílabas, ¿eh? Pero sé. Sí, eh. Sentaron. Eh, una cosa, el del Barça ya está haciendo trampa, que no vamos a comprar a los árbitros, eh, os tenéis que poneros bien eh, vamos a hacer, sé que os hace ilusión la de las letras, entonces vamos a decir, por ejemplo, eh... ¡al muñeca! ¡Guau! Vamos a ver, raíz cuadrada de 25. Silencio, silencio. Esta es buena, eh, esta es buena. No, ¡Camión! Dos Tengo una duda y no sé muy bien lo que hacer porque para el número cero que hacemos es paro o impar. Par, par, ¿El par, que ¿Sí, no, pero es un número. Par, par. Como número, paro o impar. Bueno, vamos a hacer una cosa diferente, que para el número cero lo que vamos a hacer va a ser que los dos del equipo tienen que venir a la línea central y desde la línea central tienen que ir corriendo hasta su línea de fondo y volver al sitio donde están ahora ¿lo entendéis? volver, exacto, volver a ese sitio tenéis que volver todos, eh, todos tienen que todos tienen que primero ir al centro y luego ir a su línea de fondo y volver a donde están no no. vosotros dos juntos vais pero cada uno a su velocidad eh, todos tienen que ir al centro pero cada uno a su velocidad el que gana gana a a, a tu velocidad de acuerdo así es que espero eh, y se vuelve al sitio donde está, gana el que vuelve al sitio. Al sitio donde estaba y sentado. Venga al marcador a ver dónde vais En vuestro sitio, eh, Darío... Darío y Marcín tienen un problema. Eh, volver a vuestro sitio. Si hay alguien que haya llegado ahí, suma cinco puntos su equipo. ¿Habéis llegado al final? Eh, ¡Silencio! ¡Silencio! Vamos a solucionarlo todo primero. Los que hayan llegado a la línea de fondo, cinco puntos para su equipo. Los que no saben si han ganado o han perdido, eh, se ponen donde están, de pie, en el sitio que les corresponde. Si, está, si no sabe quién ha ganado o quién han perdido, los demás sentados. Bueno, o mejor que sentados, ahora nos vamos a poner enfrentados como si fuésemos a hacer flexiones. ¿Vale? Eh, Darío, vosotros no se sabía quién había ganado. Bien, a los que no saben si han ganado o han perdido, ¿hay alguien más? ¿Vosotros no sabéis si habéis ganado o perdido esta vez? Pues lo tenéis que poneros de pie, poneros de pie y lo jugáis a piedra, papel, tijera. A una... Décilo ya. Venga. Al suelo, venga, enfrentado. Bien. Bien. Ahora vamos a añadir alguna palabra más. Vamos a añadir alguna palabra más. Igual. ...que hemos dicho cero... ...vamos a poner otras palabras que son... ...pirata... ...cangrejo... ...pirata, cangrejo... ...y... Ca ...no... ...esperate, si lo tengo apuntado... ...es que si no se me olvida... ...pirata, cangrejo... ...ah, vale... ...pirata, cangrejo... ...pirata, cangrejo... ...rana... ...y espalda... ...eso... ...hacemos lo mismo que cero... ...pero... ...creo que es fácil entenderlo... ...en pirata vamos a patacoja... ...en espalda vamos corriendo de espalda... Eh, ...en cangrejo... ...en cuadrupedia de espalda... ...así como se ha puesto Carmen... ...muy bien... ¿Y cuál me queda el otro? Ah, espalda Espalda, correr de espalda Cangrejo, pirata Rana, rana. Salto de rana ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿Eh? No, no Digo rana directamente Y es como si fuese cero. Volvéis al centro y hacéis eso ¿De acuerdo? ¿Eh? Salto de rana con dos piernas a la vez ¿De acuerdo? Es igual, porque vamos a hacer piratas. Espalda con espalda, espalda con espalda otra vez. Espalda con espalda. Espalda con espalda. Oye, los impares parece que van a tope. ¡Cangrejo! ¡Tan Los que hayan llegado. Todos los que hayan llegado a la línea de fondo suman cinco, cinco puntos a su equipo. Venga, volvéis y vuelven al centro, venga, rápido. No, vuelven al centro, vuelven al centro los que hayan llegado a la línea de fondo. Eh, de espalda, venga, de espalda Bien eh, ¿Cómo va de puntos? 30 a 15 ¿15? ¿Quién ha ganado ahí? Ah, vale, vale Bien Pues... ¿Qué? Bien Vamos a ver más A ver No, eh, no voy a decir cero Mirad, ahora voy a decir otras palabras Que hay una diferencia muy grande de puntos Entre los pares y los impares Y tenemos que darle alguna solución para que se metan en el juego Entonces lo que vamos a hacer va a ser eh, Hacer juego, hacer alguna cosa que pueda ser grupal Y entonces vamos a poner eh, Vamos a dar 20 puntos eh, al equipo que gane esto y es que vamos a decir algunas palabras para que trabajéis en equipo y las palabras que vamos a decir van a ser muy sencillas que son eh, aro cadena caballo y tren ¿qué significan todas esas palabras? pues muy sencillo aro que vais al centro de la pista, bueno más bien al centro de la pista no os alineáis con el con el con la estafeta que tiene los aros y tenéis que todos juntos pasar el aro como lo hicimos el primer día de clase sin soltar o sin que se junten y llevarlo al otro al otro lado el equipo que ni se suelte que no y que cumpla las normas y lleve los aros hasta la otra estafeta más rápido gana Aro Luego otro, Otra cadena Significa que todos juntos Lo que hacen es El equipo par y el equipo impar Cada uno por su lado Vienen al centro de la pista Se juntan y cuando están todos juntos Empiezan a correr Hasta el fondo de la pista Y vuelven O sea, van primero de cara y después de espalda la, siempre en la línea de baloncesto ¿Vale? Si queréis podéis hacer primero de espalda y luego de cara Da igual, pero una vez a un lado a otro y sin soltaros No os soltáis, no giráis ni nada ¿Vale? Si os soltáis, si alguien no entra en la cadena, lo que sea, pierde Otra, tren Tren ¿Y tren qué significa? Tren significa que tenéis que Rodear vuestro medio campo haciendo un tren O sea, pasar por detrás de los conos y las estafetas Haciendo un tren y volvemos Un tren significa que os cogéis de, de la cintura o de los hombros sin soltaros Y empezáis a salir, cada uno lo hace por su medio campo Y lo tenéis que hacer sin soltaros Si os soltáis, no se puntúa, ese equipo pierde ¿Vale? Eh, hemos dicho tren, cadena caballo caballo, caballo es bastante conflictivo eh, no por otra cosa sino porque caballo es nada más que venir al centro uno coge a su compañero y lo lleva hasta el fondo de la pista y luego desde el fondo de la pista tiene que traerlo el otro compañero aquí al centro el o sea, que gana ¿no? ¿Eh? Que cambio de compañero sí ...y se hacen entre los pares y entre los impares... ...no es que tú llevas a tu compañera... No, no, yo llevo Lucía, ...exacto... ...¿vale?... ...entonces qué ocurre... ...que hay a lo mejor un grupo que es impar... <risa> ...si ese grupo es impar tienen que hacer sillita de la reina... Wow. ...sillita de la reina que se cogen dos... ...con los brazos cruzados y sientan a uno... En el caso de que haya impares, si alguien se queda solo, ese equipo ha perdido. Cuando digo caballo, caballo, tren, aro, cadena. Vamos a empezar por lo sencillo. E. Vamos a empezar por lo sencillo. Dos. Venga, nos colocamos rápido, nos colocamos